En este vídeo vamos a empezar a estudiar el mercado de competencia perfecta. Veremos en primer lugar cuáles son los supuestos en los que se basa. El primero de ellos es que existen numerosos oferentes y demandantes, muchos compradores y muchos vendedores. Esto va a implicar que ninguno de ellos va a tener poder de mercado, es decir, que nadie va a tener capacidad para Fijar o bien los precios o establecer cuáles son las cantidades que se van a vender, sino que al existir muchos nadie va a tener esa capacidad. Por eso se dirá que hay una atomización del mercado, que cada uno produce una pequeña cantidad y cada comprador demanda igualmente una pequeña cantidad y no tienen ese poder de influencia. En segundo lugar, producen un bien homogéneo las empresas. Es decir, que los consumidores son perfectamente indiferentes entre comprárselo a uno o a otro, puesto que para ellos tienen las mismas características. Hay una perfecta sustituibilidad. En tercer lugar, existe libertad de entrada y salida en el mercado. Esto implica que no existan barreras de entrada de, de cualquier tipo, ya sean barreras de tipo económico, barreras de tipo legal, normativo, etcétera. Finalmente, existe información perfecta. El que haya información perfecta, que también es conocido como que haya transparencia de mercado, significa que tanto los compradores como los vendedores conocen cuáles son los precios, cuáles, eh, dónde se vende, etcétera. Es decir, que no puede existir que alguien compre a un precio más elevado del, de, del precio de equilibrio por el hecho de que desconoce que en otros sitios se está vendiendo a un precio menor. Igualmente pasa con los costes para las empresas. Bien, conocidos todos estos supuestos, vamos a ver cómo será el funcionamiento del mercado de competencia perfecta. El funcionamiento del mercado de competencia perfecta se basa en el libre juego de la oferta y la demanda. Al existir ese libre juego de la oferta y de la demanda, surgirá un precio de equilibrio. Ese precio de equilibrio, que surge de la intersección de la oferta y de la demanda, es al cual se van a vender todas las unidades en ese mercado. Fijémonos en el gráfico que... Para ese precio de equilibrio la cantidad ofertada es exactamente igual a la cantidad demandada. Todo lo que se produce se vende a ese precio de equilibrio. Eh, esto implicará que nadie estará, ningún vendedor estará dispuesto o interesado a vender a un precio inferior. Es decir, esta idea que tenemos de que... Bueno, a lo mejor si bajo el precio voy a quitarle cuota de mercado a otros y voy a poder vender más, en este tipo de mercado no, no tiene ningún sentido, puesto que al precio de equilibrio tú puedes vender todo lo que tú quieras. Luego, si puedes vender a 5, es una tontería intentar vender a 4, porque vas a perder. Del mismo modo, tampoco vas a poder vender a 6, a 6 euros la unidad. ¿Por qué? Porque como existe información perfecta y además el bien que produces es homogéneo con el que producen otras empresas por pues los compradores no van a querer comprarte al precio 6 es decir que todo el mundo va a comprar y a vender al precio de equilibrio eh... Es en el mercado de competencia perfecta, si funcionan perfectamente todos los supuestos que hemos detallado anteriormente, se produciría una asignación eficiente de los recursos. Esto implica que se maximizaría la suma conjunta del excedente de los consumidores y de los productores. Eh, se dice igualmente que en el mercado de competencia perfecta eh, funciona la soberanía de los consumidores, en el sentido de que se va a producir únicamente aquello que los consumidores estén dispuestos a comprar ¿sí? y, en las, can y se en las cantidades que van a demandar, eh, efectivamente al precio de equilibrio, lógicamente. ¿Cómo funcionará una empresa en un mercado de competencia perfecta? Bueno, el supuesto básico que vamos a realizar es obvio, es que lo que busca una empresa es maximizar sus beneficios. Los beneficios son la diferencia entre los ingresos totales que obtenemos y los costes totales en los que incurrimos en, en la producción de esas unidades que vayamos a producir. Los ingresos totales... Son el resultado de multiplicar cuántas unidades vendo por el precio al que las vendo. Y recordemos que ese precio es una constante, no viene dado, es el precio de equilibrio en el mercado. Bien, para maximizar una función lo que hacemos siempre es derivar e igualar a cero. En este caso, los ingresos totales como es precio por cantidad, por pues la derivada Respecto de la cantidad, que es la variable que nosotros decidimos, porque no decidimos el precio, el precio nos viene dado por el mercado. Luego lo que decidimos es qué cantidad producimos. Pues la derivada de P por Q es P y la derivada del coste total sabemos que es el coste marginal. Luego precio menos coste marginal es igual a cero. Por consiguiente, la condición de primer orden de maximización de beneficios en la competencia perfecta es que el precio sea igual al coste marginal habría una condición de segunda orden, puesto que cuando derivamos una función e igualamos a 0, obtenemos tanto los máximos como los mínimos. La condición de segunda orden es que la segunda derivada sea menor que 0, como vemos en pantalla. Por consiguiente, la derivada de p sería 0 y la derivada del coste marginal respecto de q, ahí la tenemos, 0 menos la derivada del coste marginal respecto de q ha de ser menor que 0. si multiplicamos por menos 1. Tenemos que la derivada de coste marginal respecto de Q ha de ser mayor que cero. Es decir, que los costes marginales han de estar en su tramo creciente. Lo vemos en el gráfico. Tenemos que para el precio P asterisco, el precio de equilibrio en el mercado, hay dos cantidades que satisfacen eh, la igualdad de que el precio sea igual al coste marginal. Tanto en Q 1 como en Q 2 precio es igual al coste marginal. La condición que hemos dicho de segundo orden es que el coste marginal esté en su tramo creciente. Luego este punto que acabamos de señalar sería aquel en el que maximizaría los beneficios. Lo podemos observar fácilmente porque todas las unidades que hubiese producido antes del punto Q1 tendríamos un coste de producción de esa unidad adicional superior al precio que vamos a cobrar. Luego en ese punto Q1 estaríamos maximizando las pérdidas, estaríamos minimizando los beneficios. Sin embargo, cada unidad adicional que produzcamos a partir de Q1 la vamos a cobrar a un precio P, pero el coste de producción es inferior, es el coste marginal, luego... Vamos a ir acumulando por cada unidad que vayamos produciendo ahí unos beneficios, puesto que el precio es mayor que el coste de producción, el precio al que vendemos es mayor que el coste de producción de cada unidad adicional. Y ahí llegaremos hasta Q2, que es la cantidad óptima en la que maximizaremos beneficios. Podemos observar igualmente que si produjéramos más unidades, el coste de producción sería superior al precio al cual la vamos a vender. Luego no tendría ningún sentido superar el punto Q2. El punto Q2 es aquel en el que maximizaremos beneficios.